Filip ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Buenas tardes, Filip, ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Buenas. Hola, Filip. Inmigrantes, tu país lo necesita. Ese subtítulo hace que quizá eh, pensemos en que hay que pues, dar al ojo a los inmigrantes porque los necesitamos, no por pura solidaridad. Pues creo que sobre todo la migración es una cuestión de derechos humanos, que cada un, cada ser humano tiene el derecho de... De, de ir a donde quiera y nosotros europeos uh, pues circulamos por um, uh, por el mundo um, libremente casi uh -huh. libremente y, y, y no es justo ni, to, ni tampoco tiene sentido que no permitamos a los a, a los demás hacerlo uh -huh. um, pero no, no solo es una cuestión de, de derechos humanos pero también uh, es cuestión cuestión de nuestro interés propio ya que uh, los inmigrantes Uh, y la inmigración en general proporciona uh, grandes beneficios económicos, sociales y culturales uh, para Europa y, y para la sociedad uh, española en particular. Y ya vemos que, pues, la, entre estos años que la economía ha tenido tanto éxito, que los inmigrantes han contribuido mucho a este a este éxito, uh, ya, ya vemos que hacen Uh, no solo los trabajos que los españoles no, no quieren hacer, pero también los, los trabajos que los españoles no pueden hacer y que en el futuro cada vez más van a contribuir nuevas uh, pues, perspectivas e experiencias diferentes uh, que crean las uh, nuevas ideas uh, que hacen una, una sociedad y una economía uh, más rica. Y solo hay que ver uh, el, el ejemplo de una ciudad como Londres Uh, o, o el ejemplo de, de Silicon Valley en yeah. Estados Unidos y esas personas no fueron personas uh, elegidas por uh, um, uh, por, uh, por un programa de, de que selecciona inmigrantes altamente cualificados sino niños que llegaron Uh, y, y por su diversidad han creado compañías como Google o Yahoo o, o eBay sí. y eh, el futuro de España tiene que ser cosmopolita y, y, um, uh, y, y es el interés de, de España que sea así. Uh -huh. La verdad es que este libro podríamos decir que nace en España porque eh, nace cuando conoces a Elena Muñoz, eh, la responsable y creadora de la organización de Ayuda Málaga Acoge, y yo no sé si en Málaga empieza a generarse este trabajo que al final edita la editorial de Intermón Oxfam, este libro Inmigrantes, tu país los necesita, de Philippe Legren que hay que decir que Philippe Legren ya es, podríamos decir, producto de un mundo globalizado. Tus abuelos eran estonios emigrados a Norteamérica, tu madre una norteamericana con raíces estonias, que se casa con un francés y al final tú naces en Londres. Eh, si no hubiese habido de alguna manera pues eh, una cierta libertad de, para la circulación de las personas, a lo mejor tú no habías llegado a este mundo. Exactamente, mi, mi, mi mamá nació en un campo de, ref, de ref, refugiados después de la guerra uh -huh. y yo, nacido en Londres, me di cuenta de que en un punto alterno hubiera podido al crecer o, o no haber nacido o, o, o, o, o crecer en la Unión Soviética y hubiera podido tener una vida muy diferente. Entonces, ya que, pues, siempre me di cuenta de que. Que, de que tendría uh, mucha fortuna y que a los demás uh, se, se debería proporcionar la misma las mismas oportunidades que he tenido yo. Mm -hmm. Me da la sensación, Filip, eh, de que en este libro, Inmigrantes, tu país eh, los necesita, pues eh, hay un pequeño error de concepto, o yo lo interpreto así. Eh, en el siguiente sentido, eh, ¿tú consideras que la inmigración es una, una cosa que debería, eh, bueno, las personas deberían tener libre circulación relación. Y en ese sentido, toda la inmigración debería estar eh, pues, permitida. Eh, sin embargo, pues, eh, eso al fin y al cabo no es así. Es decir, eh, hay determinadas leyes eh, que uno y otro, pues cuando quieren moverse de país, tienen que cumplir. Incluso los occidentales, cuando viajan a otros, a otros países. Y eso nos puede llevar a confundir lo que es la inmigración legal con la inmigración ilegal. Eh, claro, esa libertad de movimientos eh, se da cuando tienes eh, los papeles en regla o los permisos, pero si no los tienes te conviertes en un delincuente, podríamos decir. Pues yo no digo que claro que hay libertad de movimiento. Dijo que debería debería haber, haber claro es esa libertad y que y que no solo deber debería haberla, pero que tenía ten tendría grandes beneficios no solo para los inmigrantes, pero también uh, para la sociedad. Mm -hmm. y, y es por eso que, que que es, escribí este libro y creo que um, pues la, las, las leyes que existen uh, que, que no permiten este uh, la, el movimiento crean uh, mucho más problemas de los que uh, que, que, que tratan de solucionar. Mm -hmm. Ya vemos que, que hay uh, 2.000 personas que mueren cada año al tratar de llegar de África a Europa sí. ya vemos que hay miles detenidos ya vemos que hay una econom economía su sumergida donde las leyes no se respetan, los derechos laborales tampoco mm -hmm. y ya ves que los de derecha como el Sarkozy o el Pelisconde que dicen que estas leyes ...protegen a la sociedad... ...pues no, en vez de protegerla... ...la fracturan... ...y, y, y tampoco... ...y tampoco estas leyes... Um, ...son efectivas... ...ya que, que no... Um, ...no paran a la inmigración... ...crean en vez de inmigración legal... ...inmigración uh, ilegal... ...entonces digo a los... ...que están en contra de la de inmigración... ...y, y si, si usted piensa así... ...mejor... Uh, ...mejor... Uh, que, que, se, que, se, ...que sea... Uh, legal um, uh, que, que, que ilegal, y si sigamos con las políticas políticas que tenemos ahora uh, con cada vez más controles no solo en nuestras fronteras pero también uh, dentro de las fronteras, uh, terminamos en un estado policiaco eso no puede ser uh, Uh, justo ni, ni, ni, ni bueno el caso es que esta libertad de movimiento esta idea de libertad de movimiento eh, también camina por toda esta por todo este trabajo inmigrantes tu país lo necesita en cualquier página pues, se desprende esa idea es un trabajo de un economista y bastantes datos económicos bastantes estadísticas eh, pero suponiendo que, que eso se pudiera cumplir philip que, que, que los ciudadanos de diferentes países pudieran caminar libremente de un lado a otro, eh, estar un día en Nueva York y al mes siguiente estar en Europa, eso tampoco supondría un choque de culturas. Pues, um, cl claro que cuando la gente diferente se mezcla es que es eso puede um, tener grandes beneficios, pero también puede causar fricciones y problemas, pero ese problema es no es un problema o es ese, ese fenómeno, Uh, es, no es algo que, que solo se supone o se plantea por inmigración la sociedad española es una sociedad ya mu muy diversa por su por su historia uh, pues por, por sus diferencias regionales por el hecho de que hay gente gay gente heterosexual gente de derecha y de izquierda sí. y todos ten tenemos que todo, todos los españoles todos los e europeos tienen que, que convivir y cómo lo hacemos pues Uh, con libertad individual, con tolerancia de las difer diferencias dentro uh -huh. del, del marco de la ley que se aplica a todos. Y este ese eso existe, que sea con... Uh, e, e, entonces, uh, que haya inmigración o no, uh, tenemos todos que, que, que convivi convivir. Uh, y en, en vez de ver a, a, a, a la inmigración como algo que plantea una cuestión nueva, es solo cuestión de... de de, de vivir juntos, que quiere decir adaptarse el uno al otro um, uh, y, y así vivir todos, todos mejor. Bueno, habría que decir entonces, eh, vamos a aceptar que la inmigración es beneficiosa, vamos a decir a, a los oyentes eh, eh, qué beneficios eh, pues, a, aporta a, a los eh, países, tanto a los receptores como a los emisores de inmigrantes, porque en realidad todos se ven beneficiados. Tú dices que los receptores, eh, pues eh, la inmigración ese es el corazón de, del desarrollo y no solo pues, aporta beneficios económicos, no sé si he leído eh, que, que aproximadamente una inmigración un aumento de la inmigración de un 1% equivale a un crecimiento económico de entre el 1,2% y el 1,50% de la economía global de un país. Caramba, es, eh, es importante. Y dices que si se liberalizase totalmente la inmigración se podría duplicar la producción global. Sí, claro, los beneficios serían serían enormes. Y no, eso no debería ser tan... No, uh, Sorpre sorprendente so, sorprendente ya que vemos la no, si, si, si no si no se permitía por ejemplo mudarse de Sevilla a Madrid cuando hay trabajo en Madrid claro, claro que la España sería mucho más pobre entonces, um, entonces si, si uno aplica lo, lo mismo uh, en el marco global uh, claro que, uh, claro que eso, eso produce beneficios enormes mm. y, ya, y solo hay que ver que no ya la la gente ya, hay Uh, España se pone cada vez es una sociedad cada vez más vieja en todo el mundo um, hay mucho, muchos uh, jóvenes mucho más pobres que quieren trabajar uh -huh. y es una locura de, de no permitir uh, a la gente que quiere trabajar venir a trabajar así ganar más dinero y también contribuir a la sociedad y a la economía uh, española claro, y no el... olvidamos en todo eso no los grandes beneficios para los los países en vías de desarrollo que es mm. no al centro de este debate este que la migración es el imprescindible para el desarrollo ya vemos que las remesas el dinero que la, los inmigrantes mandan a sus países de origen um, uh, son de 300 mil millones de dólares a, al año de, uh, por canales oficiales y quizás el doble uh, de manera inoficial mm. España son once mil millones por año y eso es mucho más que los 100.000 mil millones uh, que los go gobiernos occidentales dan en ayuda internacional hmm. y es, ese dinero no se malgasta en, en armas ni tampoco en ese, no se, eh, termina en, en ban cuantas bancarias suizas hmm. en suiza es, es, va directamente a los pobres es, hmm. es no ayuda al desarrollo pero, Filip, eh, por ejemplo, eh, ¿qué sucede con políticas como, la que, eh, se, se, se, como las que se pueden estar poniendo en práctica? de Por ejemplo, para combatir la inmigración ilegal, pues hacer determinadas inversiones en los países de origen, eh, bueno, al fin y al cabo es para combatir la inmigración eh, en general, no solo la ilegal, sino eh, se crean condiciones de trabajo y desarrollo en los países de origen, también eso, al fin y al cabo, eh, pues acabaría perjudicando no solo a esos países, sino a nosotros mismos, porque eh, sería entorpecer un poco eh, pues ese libre flujo de personas que, que tiene que darse para que la economía mundial siga floreciendo. Pues yo, yo pues, la, la realidad es que la, eh, la migración es inevitable. Mm. Uh, va a ocurrir de todas formas. Uh, la cuestión es, vamos a maximizar los beneficios, vamos a, a hacerlo, facilitarlo o vamos a tratar de impedirlo, pues uh -huh. si tratamos de impedirlo, producemos no solo costos enormes para, para uh, los inmigrantes pero también para nosotros y no eso eso no puede tener sentido y vamos entonces a retrasar el desarrollo de los países en vías de desarrollo vamos a, a hacer morir y hacer sufrir a muchos inmigrantes y vamos a, a retrasar nuestro propio uh, uh, de desarrollo de, de, de, de, de Europa mm -hmm. eso, eso, no, eso no tiene ni ningún sentido um, y Uh, y así El prólogo de Inmigrantes Tu país los necesita que Philippe Legrand ha escrito eh, también ha escrito lo ha escrito especialmente para esta edición española lo consite pidiendo por su gente y Philippe Legrand un hijo de la globalización podríamos decirlo así pidiendo por la gente de todo el mundo eh, en este trabajo Inmigrantes Tu país lo necesita editado por Internet. Oxfam en su colección Libros de Encuentro. Un libro que, como decíamos antes de escuchar la canción, eh, tiene un prólogo que Filip eh, ha escrito especialmente para la edición española, porque bueno, eh, este libro nace de un encuentro que tiene su autor con la ONG Málaga Acoge. Ahí conoció a Elena Muñoz, una señora que dirige esta ONG y que se dedica pues, a acoger a los inmigrantes y me imagino que tanto legales o ilegales, que, que llegan a las costas españolas. ¿Cómo fue ese encuentro, Filip? Pues fue, fue muy emocionante. Um, encontré, no so, encontré no solo a personas que pues que dedic dedicaban su, su vida a ayudarlos, a la gente menos afortunada, pero también um, a inmigrantes que ya va, llegaban a España pues con una, con una mezcla de emoción. Uh, habían sufrido en muchas, muchos casos mucho, uh, tenían miedo uh, para el futuro, pero también tenían uh, esperanza um, y, y, y, y gratitud por poder estar en España. Y pues en particular encontré um, a, a alguien que se llama um, Lazo Kuruma. Uh -huh. que huyó de la guerra civil en uh, costa de Marfil, uh -huh. que, que trató de, de, de uh, entrar a Ceuta, pero que, que, no pudo, que no pudo. Y luego que se fue en Cayuco hacia uh, Canarias, uh, uh, el, el barco se, se um, hundió y caso uh, murió, pero... Um, Uh, lo salvaron pero le después lo pusieron en la cárcel durante durante 40 días uh, luego se echó en la calle uh, uh, de málaga um, uh, por la noche <risa> Lle llevo dos años viviendo en la calle um, sin papeles um, y por fin uh, uh, uh, alguien le, le ayudó a conseguir un tra trabajo uh, legal y ahora pues Um, está regularizado, tiene, uh, está casado, tiene una niña uh, y, y, pues claro, ha sufrido mucho de, de la inmigración, pero también ahora tiene un futuro mucho, mucho mejor y eso uh -huh. fue algo muy uh, e e emocionante y tra trato de cuando hablamos de, de inmigración hablamos siempre de eso de una manera tan abstracta y uh, por, en general uh, negativa y eso eso es algo muy uh, en, eh, pues muy real muy humano uh, y, y, y, y por lo general muy positivo Está claro que, que detrás de cada vida de un inmigrante que llega a un país nuevo, eh, tiene toda una historia por detrás y que si lees las páginas de este libro, Inmigrantes, tu país lo necesitas, pues también te vas a encontrar pues, a centroamericanos que intentan cruzar la famosa frontera de, de Estados Unidos, eh, que hacen viajes tan largos desde Honduras hasta llegar a la frontera, que algunos se quedan en, en México de en un albergue para acogidos y hablan de sus situaciones eh, horribles con demasiada frialdad, me imagino que también para, para olvidar. Lo que yo me pregunto, Felipe, es, eh, ya que tienes conocimiento de la situación española, antes has hecho alusión a las medidas que, que bueno, que toman tanto el presidente francés Sarkozy como el italiano Silvio Berlusconi en cuanto a la inmigración y dices que eso fractura la sociedad. Yo puedo, pensar, ¿puedo llegar a pensar en la xenofobia, pero yo no sé si hay tanto eh, odio al inmigrante o tanta mala imagen contra el inmigrante como contra a las mafias que llevan a esos inmigrantes y a los gobiernos de los países que permiten que ese inmigrante llegue a las costas de los países. No, bueno, creo que es una mezcla de cosas, pero claro que hay xenofobia uh -huh. um, y claro, muchos de, de los problemas que asociamos con la inmigración Uh, ...en efecto son problemas uh, causados por nuestros controles. Hmm. Um, uh, esta, esta mafia de que hablamos o de, la, o de los grupos criminales que organizan la inmigración... ...pues solo existen porque la, la inmigración uh, es ilegal. Uh, no hay mafias para... Um, uh, si, si un empresario uh, español quiere ir a trabajar en, uh, en Latinoamérica pues entonces necesita una mafia para permitirlo, ¿por qué? Porque es legal. Uh, de, de misma manera no hay mafia para los polacos que vienen a trabajar uh, en Inglaterra, o, o, o sea, en, en España. Estas mafias existen por, por, por, por el hecho de que es, es uh, ilegal. Y hago una comparación en el libro entre la época de prohibición en Estados Unidos, donde, donde se prohibió prohibió el consumo del alcohol uh -huh. um, y, y todo el problema que eso eso causó. Y lo, y lo, y lo hacemos lo mismo con, con, con, con los controles de, de fronteras. Y, y, y entonces digo a la gente, y de misma manera que, que, que, que, que, pues, que incluso si uno piensa que la migración es algo negativo, Um, uh, m sería mucho mejor que sea que sea legal y reg reg regularizado en vez de ilegal uh, y uh ...y así como es ahora... ...entonces eh, quizá el secreto estaría... ...en que hubiese libre circulación... ...pero emigración o inmigración ordenada... ...quizás, eh, no sé si... Eh, ...contrataciones en el país de origen... Eh, ...¿cómo habría una forma... ...cuál sería el secreto para ordenarlo... ...y que no causase problemas... ...pues por ejemplo de afluencias... ...de grandes masas de población... ...de un país a, a otro... Eh, ...que pueden generar no, no, problemas inesperados... ...pues no, creo que... ...la, la libertad de movimiento... Uh, es, es lo más importante, pero la, la, la, la, la, la, la, la, la reglamentación se hace de una, de una mera manera nacional. Por uh -huh. ejemplo, si la gente está trabajando en España legalmente, uh, claro que es mucho más fácil hacer que el derecho laboral no uh, uh, claro. se aplique que si trabajan de manera uh, ilegal. Uh, entonces, no es cuestión de, de, como dicen los políticos de, de inmigración um, no uh, controlada, es cuestión de, de libertad de movimiento con, reg con regulación uh, nacional para pro proteger no solo um, a los inmigrantes, pero también... A, a, a la sociedad Oye, por cierto, ya que tú eres economista, Filip, ahora en España estamos en un momento de crisis uy, perdón, bueno, o desaceleración o desaceleración fuerte o estanflación o estampación directamente de la economía yo no sé cómo llamarle, pero el caso es que eh, no sé si es el, si son los inmigrantes los que se van a ver más afectados por, por esta situación que se está dando pues, eh, prácticamente en todo el mundo pues sí, claro, hay una crisis, uh, no solo en España, pero en todo el mundo. En, en España es causada en, por, en particular por la, espe la especulación inmobiliaria, pero globalmente hay la crisis financiera y también el alzo del precio del petróleo uh, y del, de la comida. Uh, y todo eso produce um, uh, pues, uh, muchos problemas. Y claro que sí um, hay uh, más uh, menos... Uh, que sí, pues, uh, una recesión, y si hay um, uh, más desempleo, uh -huh. que algunos de los que van a sufrir van a ser inmigrantes. Um, otros, um, uh, pues la, los, los inmigrantes por lo general, ya que se han mudado una vez, um, suelen um, ser más móviles que, que, que la gente en, en general. Uh -huh. Pienso en, en particular, en particular por ejemplo, que los europeos del este uh, se irán a casa uh -huh. o se irán a otras o otros uh, países, Ajá. pero claro, mu mu uh, algunos uh, o incluso bastante uh, inmigrantes van a perder su trabajo y claro que van a necesitar asistencia pública mm -hmm. y eso no es uh, eso es perfectamente normal y justo mm -hmm. uh, ya que han pagado sus impuestos ya que todo el tiempo que han trabajado aquí en España. Claro, para la gente que está aquí de de en España de manera um, irregular, sí. eso puede ser muy muy difícil y es por eso que se necesita pues asociaciones asociaciones como Málaga acoge Ajá. y otros grupos um, eh, de benevolencia para para y, y, y, y para ayudar y se espera pues, se que, que el gobierno también uh, ayudaría por, porque la gente para que la gente uh, Uh, no sufra demasiado. Uh -huh. Bueno, ya a nosotros, se nos está acabando el tiempo, creo que a Filip también, y le damos las gracias por habernos atendido. Así que ya ha llegado el momento de preguntarle por una ciudad invisible. Me imagino que podría llegar cualquiera y podría eh, podría tener libertad de movimiento en ella, todo el mundo que fuera. Pues sí, para mí una ciudad uh, invisible, en una, ciudad perfecta, se una, una ciudad perfecta, sería una ciudad cosmopolite donde hay pues todo el mundo en una ciudad donde la, la gente se circula libremente donde la gente se mezcla uh, uh, libremente y donde pues no hay límites en con uh, quién puede ser tu amigo uh, tu pareja um, uh, uh, o, o tu colega mm -hmm. Pues eh, muchísimas gracias, Philippe Legren, por haber estado hablando con nosotros de este libro, Inmigrantes, tu país los necesita, y lo publica la editorial de Intermon Oxfam. Muchísimas gracias, Philippe. Gracias. Muchas gracias. Un, abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.